que estaría bien ir empezando. Eh, a mí siempre me pasa, me, me, me resulta hoy diría imposible no hablar eh, sobre lo que vamos a hablar un poco en primera persona. No sé si es lo mejor, pero bueno, en, este, en esta situación no puedo hacerlo de otra forma. Eh, y, y mientras pre, preparaba o pensaba qué decir hoy, eh, nada, me encontraba una vez más frente a la misma cuestión de en estas instancias no saber mucho qué decir. Eh, creo que con, con todas y con todos ya nos vamos conociendo en, en la tarea cotidiana y en ese nivel por ahí siento bastante comodidad de trabajar eh, pero en, eh, en estas instancias no siempre tanto más allá de eso eh, la convocatoria tiene que ver por sobre todo una convicción de que me parece de que una institución universitaria que se gobierna colectivamente, necesita instancias colectivas en las que pensar qué es lo que va a priorizar para un año lectivo, para un periodo de gestión o incluso a mediano y largo plazo. Si se quiere entonces, la propuesta es la de que hoy puedan recibirse estas, estas cosas que desde, la, desde el equipo de dirección les vamos a, a proponer justamente como eso, como una propuesta qué desde la dirección estamos haciendo y al mismo tiempo esperando que puedan otros actores de la institución complementar. Sería deseable en ese sentido que en forma de documento escrito o como insumos en las distintas instancias de trabajo que necesariamente van a haber para implementar o para poner en marcha estas prioridades, eh, se, bueno, se estén eh, entendiendo otras cosas. Eh, creo que Parte de la salud de la institución, con una institución universitaria, justamente pasa por ahí, porque la dirección no sea eh, quien proponga únicamente por dónde ir rumbiando las cosas. Eh, creo que entonces esto es, sobre todo, una invitación a que podamos encontrar insumos para trabajar colectivamente para ver hacia dónde llevamos al ICEF. Acabamos de terminar. Eh, la primera sesión de la comisión directiva del año y también la convocatoria en ese sentido que sea hoy no es eh, por azar. De alguna forma, hoy termina de empezar el año para la institución. Eh, así como un poco cerrábamos cuando la última directiva del año pasado, entiendo que el ritmo de la institución viene marcado por las sesiones de la comisión directiva, que es el órgano que resuelve para dónde ir yendo. Eh, y entonces el presentar hoy una mirada desde la dirección de hacia dónde conviene seguir durante este año. Eh, también está bueno que entendíamos que se hiciera al final de la primera sesión de la comisión directiva. Y también esto me parece que es inevitable referirlo en primera persona, pero lo comento. Eh, me parece que también son siempre instancias en las que está bueno de alguna manera revisar cómo se ha venido trabajando o para dónde se intenta seguir llevando el rumbo institucional. Eh, no sé si es necesario hacerlo todos los años, pero me parece que periódicamente preguntarnos para dónde estamos yendo o cuáles son las prioridades que la institución tiene o cuál es el proyecto institucional que estamos construyendo, es, son buenos insumos. Venimos más o menos comentando de que hay que retomar esta idea de proyectar en un documento institucional, a mediano y largo plazo, para dónde estamos intentando ir. Eh, y entonces, por ahí, eh, creo que la primera cuestión a decir es eh, que la Dirección esté haciendo esta propuesta de prioridades, parte de, de dos supuestos, o dos o tres supuestos. El primero lo decía recién, y es que la Dirección tiene un rol en la institución, no se trata de minimizarlo, ni decir que no es importante, pero que es uno. Me parece que también es, eh, vuelvo a decir, eh, no azaroso que se presente las prioridades al final de la primera comisión directiva, entendiendo que es la comisión directiva que marca el rumbo institucional. Eh, ese es como el primer supuesto. Nosotros proponemos una mirada de priorizar, para priorizar algunos temas. El otro supuesto es que en la implementación de estas proyecciones las que fueron motivo de la plataforma de, de gobierno de los cuatro años o las que hacemos año a año necesitan de un trabajo de la institución en su conjunto e incluso mientras vayan apareciendo algunas cuestiones eh, para este año vamos a hacer referencia o voy a hacer referencia a cosas que sucedieron en 2018 que para nosotros justifican que este año haya que priorizar esto. Y lo que ha venido sucediendo en 2018 como en años anteriores no es exclusivamente trabajo que la dirección haya hecho. O por lo menos no en exclusividad. Siempre en la intención, eh, la, la cuestión ha ido por trabajar con otros como para que estas cosas funcionen o vayan saliendo. Eh, ese sería, si se quiere, un segundo supuesto para proponer cuáles son las prioridades de la dirección de ICEF para 2019. Eh, si esto tiene un cierto grado de consenso, no va a ser suficiente con que la dirección lo impulse. Así como no ha sido suficiente el año pasado y en los anteriores, que nosotros digamos, queremos que esto suceda, eh, hay una institución que en su conjunto tiene que apropiarse de estas cosas y entender para dónde ir yendo para que la cosa funcione de mejores maneras. Eh, entonces, por ahí, el, el, el otro supuesto que me parece importante para poder decir para dónde estamos intentando ir es, bueno, no vamos a poder hacerlo solos. Así que también esta instancia colectiva de, de comer, conversar con ustedes... Sobre qué es lo que estamos mirando eh, o entendiendo, viene muy bien. Eh, lo que ustedes están viendo en pantalla es la integración del equipo de dirección. Eh, bueno, a mí ya me han venido escuchando. Como asistentes académicos en este periodo han estado Lorena Fernández, Jorge Retich y Andrés Carvajales. Apoyo a la dirección eh, continúa haciéndolo Sofía Caro. Corresponde decir también que... Durante los primeros meses del año pasado estuvo Federico Weinstein y como esto al mismo tiempo es una proyección 2019 y un cierto balance de cosas que se hicieron en 2018, en su momento también estuvo involucrado. Y la Secretaría de Dirección la vienen haciendo Laura Boisonada y Verónica, Verónica Yalum. Los ejes que proponemos son, siguen siendo los mismos. Suponemos que durante los cuatro años van a seguir eh, proponiéndose las acciones en torno a estas cuatro grandes cuestiones, la consolidación del campo académico de la educación física a nivel nacional y de los departamentos académicos, la consolidación de ICEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física, la eliminación de las restricciones en el ingreso a las carreras de grado ofrecidas a nivel de todo el país, y el desarrollo institucional de ISEF en clave universitaria. Eh, mientras voy pasando, voy comentando. Les decía, eh, hacer estas proyecciones también tiene que ver con una valoración de cómo se ha venido trabajando en 2018 o las cosas que se pudieron hacer y entonces la posibilidad de mirar otras. Y menciono simplemente que en relación a este punto de la consolidación del campo académico de la educación física, en 2018 se logró eh, elaborar una propuesta de modificación o una propuesta de malla curricular o de plan de estudios de, la de una tecnicatura en guardavidas que de alguna manera revisa lo que en el curso guardavidas se viene haciendo y propone una transformación y una, este, una incorporación hacia niveles universitarios de esta formación que hoy está a consideración del claustro. A su vez, eh, creo que también es de conocimiento de todo el mundo, además eh, el viernes pasado cerraron las inscripciones para eso. Eh, durante 2018 se aprobó la oferta de maestría en educación física, el PROMEF, el programa de maestría en educación física. Es la primera oferta de posgrado académico que ISEF tiene y se logró iniciar el proceso de llamado a efectividad de cargos grados 2 y a su vez se logró la consolidación, por lo menos un primer nivel de consolidación de estructuras académicas en el interior del país en Paisandú y en Rivera con la radicación de Viviana Teixeira en Rivera y de Edwin Cañón en Cañón-Buitrago en Paisandú. Menciono estas cuestiones porque también tuvo que ver con lo que en 2018 propusimos priorizar en relación a que se consolidara el campo académico de la educación física y lo que estamos intentando proponer para este año se encadena directamente con eso ¿sí? eh, en relación al, a la enseñanza ahí desagregamos desde la dirección y proponemos desagregar en tres niveles enseñanza de pregrado grado y posgrado en relación al pregrado estamos entendiendo de que habría que hacer dos cosas al menos una es revisar cuáles son los criterios por los cuales la institución organiza hoy sus pregrados. Esto quiere decir, en realidad no tenemos criterios definidos para que se organicen los pregrados y tenemos una oferta de pregrado que es la Tecnicatura en Deportes. Tenemos un curso de guardavías que no es una oferta universitaria, pero que estamos proponiendo transformarlo en Tecnicatura. Y en la medida en que ya hay una segunda que está sobre la mesa, parece razonable dos cosas. Eh, por un lado, unificar ciertos criterios para cómo se organizan estas ofertas de pregrado y a su vez, por tener 10 años ya el plan de estudios, perdón, 12 años el plan de estudio de la Tecnicatura, actualizarlo. Entonces, hacer estas dos cosas para nosotros en, a nivel de pregrado es muy importante. Son las que aparecen ahí. Definición de criterios para la elaboración de propuestas y revisión, actualización y ampliación de la oferta de pregrado. Quizás en la medida en que se, haga, se actualice el plan de estudios de la Tecnicatura en deportes, también surjan otras ofertas en este año o en años siguientes. A nivel de grado estamos proponiendo tres cosas apoyo a la implementación de la licenciatura en educación física en el plan 2017 en particular el apoyo y el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles y la reformulación del trabajo conjunto con la NEP en el centro universitario de Rivera son tres cosas que son bastante diferentes cada una pero el plan de estudio 2017 llega al tercer nivel este año que es el nivel en el que se preveía que se iniciaran los trayectos. Eso está poniéndose en marcha eh, y se relaciona bastante directamente con el punto número 2 Hay distintas cosas para hacer en relación a lo que pide un plan de estudios nuevo que se pone en funcionamiento para revisar más o menos constantemente la articulación entre las unidades curriculares, la conformación de equipos de trabajo, en fin, hay como una complejidad que el plan de estudios viene poniendo y a medida que se van acumulando los niveles o los semestres, además esto se complejiza más, eh, que parece ameritar entonces que este año se le preste especial atención a que el plan de estudios pueda seguir implementándose de una buena manera pero a su vez por la preocupación que aparece en el segundo punto que es que un poco más o un poco menos tarde tenemos como institución que tomar el tema del de egreso en las carreras que ISEF ofrece, esto quiere decir nos hemos preocupado mucho por seguir incrementando el cupo en las carreras en, a nivel de todo el país y eso es algo que esta dirección también está proponiendo mantener pero estamos llegando a que las generaciones que empezaron a ser más numerosas estén en situación de egresar y lo que aparece en una primera lectura es que lo, el incremento de los cupos en el ingreso no se ha venido reflejando en los niveles de egreso. Y eso es algo que en sí mismo no es un problema o no es un problema que uno pueda leer de una forma lineal, eh, por lo menos era esperable, que incrementos en los cupos no se vieran reflejados en un 100% en el egreso. Pero me parece que es algo que la institución no puede desatender más con la tradición que en esta institución hubo siempre de altos índices de egreso. Estamos proponiendo entonces que este año se pueda atender, todavía no sabemos cómo, pero lo estamos trabajando con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza, eh, que las trayectorias estudiantiles puedan tener un acompañamiento desde que entran Seguramente, también en el momento en el que tengan que hacer los estudiantes y las estudiantes una opción por un trayecto específico. En fin, ahí estamos viendo cómo lo, lo traducimos en acciones que puedan involucrar a, la coordinación, a las coordinaciones de carrera, a las unidades de apoyo, etc. El tercer punto en relación a la enseñanza de grado tiene que ver con la reformulación del trabajo conjunto con la nep Si ustedes se acuerdan, en 2016 se inició la licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas en Rivera y esto quiere decir que en 2019, este año, se va a estar cumpliendo o culminando el ciclo de implementación. Eh, esto ha venido teniendo un proceso eh, bastante complejo, por lo que implica la articulación interinstitucional entre dos instituciones muy complejas, como son la UDELAR y la NEP, con sus propias lógicas de funcionamiento, eh, y a su vez con el pasaje que tuvo en su momento esta, esta oferta de Melo hacia Rivera y modificaciones que hubo que hacer en esa, en esa transición. La, la preocupación por parte de la dirección viene siendo por la propia sostenibilidad de esta oferta. Esto quiere decir, hay una apuesta muy grande en este programa, o este programa puede ser visto como una apuesta muy grande, hacia la construcción de un, de un sistema de educación terciario público integrado que permita tránsitos entre estudiantes de distintas eh, de las distintas instituciones, en fin, hay algo que se logró, que se ganó al, al momento de aprobar este programa conjunto y en su implementación me parece que hay que cuidarlo mucho para que esto pueda seguir siendo justamente una apuesta que la universidad mantenga. En su implementación, el programa conjunto hoy depende básicamente de ISEF, de la universidad, pero específicamente de ISEF, eh, y al mismo tiempo, el haber culminado el ciclo y que los cuatro niveles de la licenciatura en educación física, opción prácticas educativas, se estén dictando, nos reducen los márgenes de, de, de acción en cuanto a lo presupuestal. Evidentemente esto es una, una obviedad. No es lo mismo implementar una carrera eh, cuando hay un único nivel, el primer nivel, que cuando están los cuatro en funcionamiento y las posibilidades de direccionar las cosas también se restringen por lo tanto lo que estamos proponiendo esto es dicho mal y pronto barajar y dar de nuevo tomar todas las documentaciones aprobadas los convenios entre Anepu y Delar llevar eso al ámbito de la comisión mixta Anepu y Delar cosa que ya se hizo viene haciendo desde el año pasado y en función de que esta semana fueron aprobados en sus cargos los nuevos prorectores lo necesitamos también coordinar con Juan Cristina el prorector de enseñanza este estén en un rectorado, eh, de nuevo, lo que estamos proponiendo es que el programa conjunto pueda tomarse en sí mismo, revisarse, ratificar la apuesta institucional, interinstitucional que está haciendo la Universidad y la NEP para la construcción de esta propuesta, pero darle sostenibilidad que no dependa únicamente de ISEF. En relación a la enseñanza de posgrado, que es el tercer ítem que aparece ahí, ustedes ven, eh, lo que estamos es priorizando evidentemente la implementación de la maestría en Educación Física, que cerró sus inscripciones decía, el, el viernes pasado y que, bueno, no tendrían por qué saberlo, pero que tuvo una inscripción de 110, 111 personas perdón que cumplieron con todos los requisitos, hoy lo decíamos en la, en la comisión directiva, y que de alguna manera era una incertidumbre la respuesta que íbamos a tener o la demanda que iba a haber para, para estas inscripciones. Y en una primera lectura dice que más allá de que... Haya mezclado intereses por formación académica y formación más de posgrado en el sentido de una especialización profesional, esa inscripción es un muy buen indicador de que la maestría viene a responder a una necesidad que en el campo de la educación física hay, que es por la formación de posgrados. Por lo tanto, la implementación de este programa de maestría en educación física es una prioridad y que salga bien también va a hacer que una segunda cohorte. Este, pueda estar justificada, en fin, para la dirección, la implementación del programa de maestría es evidentemente algo que tiene que salir y que tiene que salir muy bien. Complementario a esto, decía, seguro que muchos de los postulantes no tienen intereses en una formación académica y esa distinción se va a ir construyendo en la medida en que también la, la propia maestría este, se ponga en funcionamiento, pero para una institución como ISEF, que tiene una tradición muy marcada en relación al ejercicio profesional el poder ofrecer una continuidad de formación eh, hacia el campo profesional a nivel de, eh, de posgrado también es igualmente importante de hecho eh, una de las cosas que decidimos no poner pero que viene apareciendo eh, como una necesidad es la de revisar la oferta de formación en su conjunto esto quiere decir poder reconocer que ISEF tiene que poder ofrecer continuidades de formación a nivel de pregrado, grado y posgrado orientados hacia el ejercicio profesional y también tiene que poder ofrecer continuidades educativas, no sé si a nivel de, pro, de pregrado, pero seguro de, pregrado, de grado, de maestría y doctorado orientados hacia el, el campo académico. En relación a esto entonces, también eh, el fortalecimiento de la oferta de, de posgrado, pero priorizando las propuestas de especializaciones profesionales Querríamos que, con ya dos ofertas por lo menos para 2020, es muy importante. Incluso podríamos decir, eh, hasta la maestría se va a ver fortalecida y beneficiada, la maestría académica, en la medida en que puedan ofrecerse especializaciones profesionales. En el complemento, en la oferta de posgrado, creo que la institución gana en su conjunto y también, a lo que es importante y que aparece como otro de los ejes, eh, el vínculo con el campo profesional también se fortalece. Como segundo punto en relación a este ítem a este de consolidación del campo académico, evidentemente, importa prestar especial atención a la investigación y a la extensión. Y en este sentido, viene bastante marcada la agenda eh, en investigación por la continuidad que tenga la implementación de la propuesta Fase B. Ustedes creo que todos deben saber que desde 2016 se viene implementando esta propuesta y por lo tanto queda organizada la agenda de producción la agenda no de producción de conocimiento sino de gestión de esto viene bastante marcada por lo que se está proponiendo en relación a esto, a la propuesta de Fase B que la institución está llevando adelante Nos, estamos en relación a esto en el 2019 eh, proponiendo acompañar la implementación de la propuesta Fase B pero a su vez, también como un elemento que aparece en, esta, en, en el marco de la propuesta fase B, pero que entendemos que tiene que tener una especial atención, es el apoyo a la consolidación de grupos de investigación y de espacios de formación integral. En cada una de estas cosas, me parece que también lo venía diciendo recién, en cuanto a supuestos de trabajo que tenemos, pero que me parece que eh, está bueno reafirmar, en cada uno de estos ítems, las unidades de apoyo, los departamentos académicos, distintas secciones administrativas, técnicas o de servicio, juegan un papel súper importante. Tanto la unidad de apoyo a la enseñanza en el primer punto, la unidad de apoyo a la investigación o ahora la unidad de apoyo a la extensión, en lo que voy a decir. Eh, en relación a la extensión, como otra de las líneas de trabajo fuertes en cuanto a la consolidación del campo académico de la educación física... Estamos proponiendo también el apoyo al desarrollo de actividades de extensión y a la consolidación de espacios de formación integral. Pero una idea que hemos venido trabajando con la unidad de apoyo es justamente el tomar el 2019 como un año en el que podamos elaborar un plan de desarrollo de extensión en ISEF 2020-2025. Esto si se quiere es como... Eh, Reconocer el buen trabajo o los buenos resultados que están habiendo por contar con un plan de desarrollo de las capacidades de investigación que no tiene un correlato en cuanto a las eh, actividades de extensión. Esto quiere decir, no necesariamente está definido institucionalmente un rumbo a mediano plazo. Eh, bueno, ahí, ahí tenemos como equipo de dirección cierta comodidad en poder plantearnos esto, la elaboración de documentos programáticos que sean presentados a espacios de discusión y que entonces acordemos cómo organizar estas funciones, en particular la extensión en este caso, incluso más allá del periodo de gestión que, que le va a tocar a esta dirección estar trabajando. Eh, lo decía, ya lo he dicho varias veces, creo que algo que no aparece como prioridad este año pero que eh, es muy importante para la elección es... ...pensar cómo aseguramos ciertas continuidades eh, de los procesos institucionales... Cómo, nos, ...cómo podemos colectivamente ir construyendo rumbos que nos exceden... ...a quienes estamos en algunos lugares de decisión coyunturalmente. Evidentemente acá también va a haber que presentar esta propuesta a nivel de rectorado... ...a nivel de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio... ...para que ha, haya un, un acompañamiento y un apoyo. Eh, como último punto en relación a esto a la consolidación del campo académico evidentemente el lugar donde todo esto está en primera instancia anclado es en los departamentos académicos y importa hacer el seguimiento del proceso de concursos para la provisión de cargos docentes efectivos grado 2, no aparece acá pero evidentemente va a haber que complementar esto con llamados efectividad grados 3 que ya están en marcha y eventualmente podrá haber algunos nuevos pero acá hay también un volumen de trabajo muy importante que hoy hablábamos en comisión directiva y aprobábamos algunas cuestiones muy puntuales, nos va a llevar seguramente durante todo el año el ir tomando decisiones o el ir haciendo el seguimiento bien, bien de cerca de cómo van avanzando estos, estos concursos. Eh, que a su vez son los primeros concursos en efectividad para grados 2 que hay en la institución y tenemos primeros resultados que después presentaremos de cuánta gente se presentó. La verdad es que movió muchísima. Muchísima gente a nivel de todo el país. Por lo tanto, por ahí hay algo a priorizar. El segundo eje que les mencionaba es el de la consolidación de ISEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física. En este caso, también eh, partimos de una lectura de lo hecho en 2018, no solo por la dirección, repito, pero bueno, hay veces que es mejor repetir en exceso que, que parezca que nos estamos olvidando de que... Evidentemente, no solo la dirección ha impulsado este, este fortalecimiento del vínculo que ISEF tiene con otras instituciones. Eh, y en 2018 menciono simplemente eh, un importantísimo trabajo que se ha podido hacer, desde, o, o acompañados en primera línea por la Unidad de Proyectos, Convenios y Cooperación, para la firma y la formalización de muchísimos convenios que ISEF tenía, pero no escritos, acuerdos que tenía, pero no, no convenios firmados eh, y eso hoy nos pone en una situación muy, mucho mejor que la del inicio del año pasado y a su vez esto también, este vínculo o este intento de fortalecer el vínculo que ISEF tiene con otros actores del campo de la educación física a nivel profesional, nos llevó a que durante el año pasado se estuviese haciendo una segunda edición de cursos de ascriptores para todos los subsistemas de la ANEP, para el CEIP, para CES y para CTP que tiene así como un, una última colita que nos queda para febrero o marzo de este año que estamos trabajando para, para cerrarlo en Rivera, pero que durante todo el año pasado también nos estuvo trabajando bastante intensamente. A partir de una lectura de esto, es que proponíamos que en 2018 podamos priorizar algunas, algunos otros vínculos que a su vez, evidentemente, en la medida en que vayan avanzando las cosas que proponíamos en el eje anterior van a justificar algunos trabajos más en concreto. Ahí identificábamos algunos actores como la Secretaría Nacional del Deporte, federaciones deportivas, el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones vinculadas al área de la salud, eh, los consejos de concentrados de la ANEP, las intendencias departamentales de Maldonado, Montevideo, País y Rivera y otras instituciones con las cuales ISEF tiene vínculos como clubes, instituciones públicas, eh, se han, por mencionar algunas, se han firmado convenios con eh, INAU. INJU, ILMAYORES, MIDES, en fin, hay montones de, de instituciones con las que estamos formalizando el trabajo. Eh, acá menciono algunas cosas nomás. Eh, ISEF sigue eh, debiéndose el intentar dinamizar una discusión de cuál es el lugar que la educación física tiene en el área de la salud en el Uruguay y esto necesitaríamos... Llevarlo a distintos espacios, seguramente impulsado desde el Departamento de Educación Física y Salud en este caso, pero eh, hoy el ejercicio profesional en el área de la salud no depende de ISEF y el reconocimiento que tenemos en esta área es, yo diría, más basado en el sentido común que en la producción que, de conocimiento que desde ISEF mismo se está haciendo. Sería bien importante, evidentemente, fortalecer esto. Al mismo tiempo, capitalizar una toda una disposición que desde la Secretaría Nacional del Deporte está habiendo para establecer o fortalecer el vínculo y el trabajo coordinado con ISEF y por ahí también articulados con el Departamento de Educación Física y Deporte hay varias cosas que durante este año vamos a estar intentando impulsar. También en relación a este punto de fortalecimiento de la, eh, la consolidación de ISEF como referente del país en lo que respecta a la contribución al campo profesional de la educación física, estamos proponiendo que este año se haga el tercer encuentro de egresados de ISEF. Por último, en relación a este punto, mencionamos tres cosas que nuclearíamos en este eje de actualización y información permanente uno es el estímulo al egreso de las carreras de ISEF eh, y la asociamos porque entendemos de que por el lado del de trabajo que la unidad de apoyo a posgrado de educación permanente coordinado con la unidad de egresados pueden hacer, esto nos puede ayudar a estimular el egreso en las carreras de ISEF, evidentemente complementando el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. El segundo punto en esto es eh, la ampliación de oferta de cursos de educación permanente para ISEF que está directamente relacionado con la construcción de demandas de formación de cara a la elaboración de propuestas para 2020. En, en este sentido, lo que menciono es, también en el vínculo con otras instituciones y en la, forma, en la formalización de, esto, de este trabajo en conjunto, se ha venido ofreciendo o se ha intentado posicionar ISEF como una institución que puede responder a necesidades de formación que otras instituciones tienen, como clubes o como intendencias, etcétera. Eh, el poder implementar esto de una buena manera, es decir, el poder responder a necesidades de formación que otras instituciones con las que trabajamos tengan, para nosotros es súper importante, para la dirección, acá se juega incluso eh, la posibilidad de que ISEF eh, logre mantener el uso de espacios en otras instituciones. ¿sí? También en eso el trabajo con la unidad de convenios, proyectos, convenios y cooperación ha sido muy bueno en la sistematización de lo que ISEF puede ofrecer como contrapartida de ir a plantear una necesidad de usos de espacios. Eh, por lo tanto, estos tres ejes también para nosotros son bastante interesantes de, de incluso desagregar, por intentar ejemplificar... Si nosotros vamos a proponer una reformulación de la, de, del plan de estudio de la tecnicatura en deporte, nos interesaría que eso pueda hacerse en diálogo con las federaciones deportivas. De tal manera que eh, a partir de la construcción de demandas de formación por parte de quienes hoy trabajan en las federaciones y en el complemento con el plan de estudios nuevo de la tecnicatura, esto pueda permitirnos que como pasó a fin del año 2018, venga una federación, en este caso fue la federación de patín y hockey y nos diga, bueno, nos interesa que nuestros técnicos que hoy tienen una formación que no está reconocida como universitaria, ni mucho menos, puedan tener un proceso de formación que ISEF ofrezca pero que atienda a las necesidades eh, específicas que el, nuestros técnicos tienen. Y en esa sinergia estamos intentando trabajar como para que ya en 2019, o estamos trabajando para que ya en 2019, se haga una acumulación que, que abone para que esto, en 2020, con un nuevo plan de estudio de la tecnicatura, podamos decirle a las federaciones, bueno, acá tenemos una oferta de formación que puede adaptarse fácilmente o rápidamente para que quienes trabajan en una especialidad deportiva X puedan tener una continuidad educativa o una actualización en su formación. De nuevo, lo menciono en relación a esto porque seguramente esta construcción de demanda de formación la tengamos que trabajar en ese vínculo con federaciones, con clubes, con intendencias. Decía recién, evidentemente, para esta dirección es prioritario darle continuidad a a lo que tanto la dirección que encabezó Paola Dogliotti como la que encabezó Cecilia Rueger puso con mucha convicción sobre la mesa que es la necesidad de eliminar las restricciones en el ingreso eh, creo que hoy incluso esto es apenas un, una línea de acción que reconoce una coyuntura lo que quiero decir es Probablemente dentro de 3, 4, 5, 10 años vaya a tener sentido seguir planteando como objetivo de gestión el desarrollo académico, el fortalecimiento del campo académico de la educación física, el vínculo interinstitucional. Y me encantaría imaginar que en ese momento ya no tenga sentido plantearse la eliminación de las restricciones en el ingreso porque la institución ya lo haya saldado. A lo que voy es... Eh, me parece que hoy estamos en una situación en, en la que hemos reconocido que esto no es una discusión en relación a la política institucional que nos interesa impulsar. Se ha convertido más que nada en un problema de cómo gestionamos los límites que tenemos porque hemos consensuado que eh, hay que eliminar las restricciones en el ingreso y hoy se trata mucho más de generarnos las condiciones que de preguntarnos si eso es algo que hay que hacer. Y en relación a ese reconocimiento de que hoy... Eh, ya hay cierto consenso en que este es el rumbo por el cual hay que transitar. La dirección eh, que me toca encabezar lo que ha propuesto es eh, la elaboración, la, lo ha propuesto a directiva, es la elaboración de planes de desarrollo de la educación física en distintas regiones del país, en particular en la región este y en la región litoral norte, justamente porque nos parece que, las niñas me distraen a veces cuando están acá tan cerca, perdón, eh, nos parece que... Hay distintas condiciones que facilitan el pensar esto ya no como un titular genérico que vaya en el sentido de eliminemos las restricciones en el ingreso, sino en el proponernos cómo hacemos para que eso, que es a lo que la institución ya ha saldado, lo podemos traducir en acciones concretas para la situación que tenemos en Paysandú, que van a ser seguramente diferentes eh, las acciones que vamos a tener que llevar adelante en el este, porque la situación de Paysandú es bien diferente que la que tenemos en Maldonado. Totalmente diferente que la que tenemos en Rivera y que tenemos en Montevideo. Eh, desde la dirección, lo que hemos propuesto en relación a la eliminación de las restricciones en el ingreso para 2019 es pensar en este, en, en, entonces, en dos niveles distintos. Uno que hace a justamente la elaboración de estos planes de desarrollo de la educación física a corto, mediano y largo plazo en el este y en el litoral norte, incluso en norte, en la reunión que tuve con Rodrigo Arim el viernes pasado yo le comentaba algo de esto. Creemos que estamos en condiciones de que plantear seriamente de que si nos sale la integración de la formación de Tecnicatura y Licenciatura, por ejemplo, eh, no haya grandes dificultades para proponer que en 2020 en Paisandú no haya restricciones en el ingreso. Claro, vamos a depender de un poco el número que tengamos de inscriptos este año pero si contamos con que en 2019 se, in se incrementó a 200 la cantidad de cupos y que en 2018 se inscribieron 220 y poco personas a la licenciatura y en la tecnicatura entraron todos los que se inscribieron, pero estamos muy cerca de lograrlos y apenas con la integración de la formación de tecnicatura y licenciatura seguramente se pueda optimizar un poco más esto incluso. Y no tan inmediatamente, pero seguramente para 2021 esto mismo pueda ser planteado en Maldonado. De nuevo, dependemos un poco de conocer cuáles vienen siendo las tendencias en las, en las inscripciones. Pero no parece descabellado que de nuevo, con la integración de la formación y con avances que puedan haber en el segundo eje que ahora les paso a contar, este, propuesto para este año... Puedan ir haciéndose. No parece descabellado proponer que en el País Andú en 2020 y en Maldonado en 2021 se eliminen las restricciones en el ingreso. En relación a eso, el segundo nivel de trabajo para la eliminación de las restricciones en el ingreso. Evidentemente hay una multicausalidad por la cual hoy no podemos decir eliminemos las restricciones. Una parte importante viene dado por las condiciones académicas que tenemos en la institución y el primer eje de trabajo tiene mucho que ver con eso. Un segundo. Trabajo tiene que ver, un segundo nivel de limitaciones tiene que ver con las condiciones edilicias y de infraestructura. Esto también es de conocimiento de quienes trabajamos en la institución. Cotidianamente tenemos problemas asociados a esto. Por lo tanto, como aparte esto es algo que se tiene que pensar necesariamente a largo plazo, estamos proponiendo priorizar dos cosas en relación a las mejoras de las condiciones edilicias y de infraestructura. Una es el acompañamiento del proceso de construcción de un gimnasio en el Cure. Esto es la comisión directiva el año pasado, lo saldó de una buena manera, entiendo, eh, priorizando o reconociendo el grado de priorización que hay que hacer en este, en este caso y a su vez destinando o reservando, destinar presupuesto propio para la construcción de una primera etapa de este gimnasio. Sobre esto se ha avanzado bastante el año pasado, pero estaba trancado por un problema... Mmm, casi que parecería burocrático, pero que era político entre la Intendencia de Maldonado y la Universidad y ese problema se destrabó a fines del año pasado y hoy estamos simplemente esperando que se termine de firmar un expediente que allana la situación respecto al terreno donde se va a construir este gimnasio. Estamos en una situación bastante atípica en la que tenemos detectada una necesidad de infraestructura tenemos un terreno donde construir infraestructura y tenemos presupuesto para hacerlo, pero por, una, por problemas de nuevo de vínculo interinstitucional, esto no se ha podido poner en marcha todavía. Apenas se destrabe, esto seguramente vaya avanzando y durante este año y el año que viene podamos estar este, llevando adelante la construcción, por lo menos de una primera etapa de este gimnasio en el este. La segunda cosa es la finalización de esta primera etapa de la proyección edilicia en Montevideo y la incorporación de ISEF en el plan de obras de, milano y la, de mediano y largo plazo que también en reuniones con el rector me decía en 2019 se va a estar revisando y actualizando el propio pom LP. nos interesa que como ISEF podamos estar siendo incorporados con la proyección de un nuevo edificio en el predio de Malvin Norte que la universidad tiene que complemente a este edificio y al edificio que ya tenemos también en Malvin Norte. Evidentemente, estas son proyecciones a por lo menos mediano plazo. Me decía, no se imaginen que en menos de seis años el POMLP va a poder atender las necesidades que ISEF plantee. Eh, y a su vez, esto tiene el, el correlato que viene siendo un problema este, sistemático en la universidad de cómo logramos acompasar construcciones de obras, edilicias nuevas, con eh, estructuras técnicas administrativas y de servicio que permitan un buen funcionamiento de esas, mismas, de esas mismas obras. Bueno, evidentemente sobre esto va a haber que trabajar y va a haber que trabajar con, de nuevo, un ojo puesto en el corto plazo y otro en el mediano y en el largo plazo. Pero en torno a estos dos, dos ejes es que estábamos proponiendo eh, trabajar durante 2019 pensando en la eliminación de las restricciones en el ingreso en, en ISEF. Por último, también igual que el año pasado, eh, estamos proponiendo un cuarto eje que es el del de des, de, de, desarrollo institucional de ICEF en clave universitaria. Si bien en esto creo que también hoy conversábamos en comisión directiva, no tenemos que perder la perspectiva. Eh, quiero decir, tenemos que reconocer que en el escenario universitario en el que nos movemos, incluso lo menciono una vez más, eh, en esta reunión que mantuve con el rector, él mismo me decía está bien empezar a construir discursivamente que ISEF no es un servicio que está tan mal en, en montones de cosas hay servicios que están hace 50, 60, 70 años en la universidad y tienen problemas mucho mayores que los que ISEF hoy tiene creo que también nos debemos ciertas valoraciones al respecto de cómo hemos podido avanzar en la construcción de universidad en ISEF sobre todo para el reconocimiento de lo que se ha venido logrando lo cual no quita que sea necesario revisar y actualizar incluso varias de las cosas que se han venido generando como documentos institucionales o como estructuras institucionales que dan sostén a este crecimiento de ISEF en la universidad. Menciono algunas de las cosas que el año pasado eh, se proponían desde dirección en relación a este mismo eje una era la de generar instancias de discusión y de, def y de definición del ejercicio presupuestal 2019. Acompañado esto con un trabajo que fue bastante intenso, corto, yo diría que muy exitoso y, y que a priori no parecía que fuese a ser sencillo, que era la de la unificación presupuestal de ISEF. Eh, si recuerdan, en 2017 se había logrado un incremento presupuestal de 50 millones de pesos por un mecanismo de incremento directo por parte del Parlamento. Eh, y esto venía siendo un problema en términos de gestión cotidiana, porque el dinero incluso no llegaba hasta bastante avanzado el año. Dije 2017, debí decir 2016. Eh, entonces, una de las primeras cosas que se hizo el año pasado fue proponer en el ámbito de la CPP, primero en la, internamente en ICES, pero enseguida en el ámbito de la CPP, eh, que en el pedido presupuestal, en el mensaje presupuestal de cara a la ley de rendición de cuentas 2017, la universidad solicitara la, la unificación, es decir, el traspaso definitivo de esos 50 millones a presupuesto universitario, y ahí lo recuerdo o lo menciono como para que recordemos también que no fue nada sencillo definir cuál iba a ser el pedido de ISEF. Si que el presupuesto fuese, pasara a ser presupuesto universitario o directamente presupuesto ISEF, eh, para, si se quiere resguardar, que al final de cuentas ese presupuesto nos llegara a nosotros y en el camino no se usara para financiar otras cosas. La propuesta de dirección que acompañó directiva... Y que implicó discusiones bien interesantes fue justamente la de que como institución universitaria teníamos que pelear sobre todo por construir, mejorar, incrementar un presupuesto de la universidad, no de nosotros mismos como servicio. Y eso fue lo que se hizo y tuvo una devolución en el ámbito de la CPP muy buena, de reconocimiento de todo lo que también ICEF había logrado acompañar o apoyar gracias a este incremento presupuestal. Quiero decir, en el, por parte del rector, en ese momento Roberto Marcarian, pero también por parte de otros delegados de la Comisión Programática Presupuestal, se reconocía de que gracias a este incremento presupuestal se habían podido finalizar obras o acompañar otros procesos que la universidad venía haciendo, que por lo tanto tampoco había que, que mantener esta idea de que ISEF se había cortado solo para, para pedir un incremento presupuestal propio. Esto fue... Decía, me parece que relativamente exitoso en la medida en que el presupuesto institucional hoy está unificado y es posible entonces hacer proyecciones que la comisión directiva aprobó para cómo ejecutar este año eh, el presupuesto mucho más sólidas, eh, mucho más reales. A su vez, en este mismo eje, y cerrando el capítulo presupuesto institucional, en el año 2018 se dio inicio al proceso de evaluación institucional que era algo que eh, no había formado parte de la plataforma de trabajo o de la plataforma de gobierno que habíamos presentado, pero que coincidió que estaba abierta esta convocatoria y parecía además importante que una institución como ICES, que había venido transitando, que sigue transitando eh, transformaciones tan importantes, eh, durante los últimos años se diera a sí misma una instancia o una serie de instancias para evaluar cómo se ha venido haciendo las cosas. Ese proceso se inició y de hecho se ha venido trabajando muy bien eh, incluso en la jornada de cierre de, de la Comisión de Evaluación Institucional, porque hay varios servicios universitarios que están llevando adelante este mismo proceso, eh, ISEF parecía o aparecía como el servicio que más había logrado adaptarse al cronograma de trabajo que se había propuesto por esta comisión. Se habían cumplido los plazos para los llamados, se habían eh, puesto en funcionamiento una serie de dispositivos para recabar información que estaban dando por lo menos que estaban permitiendo sistematizar esta información o hacerse esta información para, para sistematizarla. Y eso, de nuevo, me parece que en el ámbito de la comisión cogobernada que se está trabajando, integrada por todos los órdenes, este, ha logrado avanzar de una muy buena manera. Eh, también proponíamos cierta reorganización de cometidos y funciones de algunas comisiones cogobernadas, que me parece que lo que sí creo que está bien reconocer es que, por lo pronto, ha, ha permitido... Repensar algunas frecuencias, no solo por, la, por parte de la dirección, evidentemente de nuevo, esto por parte de quienes integran las propias comisiones académica de grado o de departamentos académicos, de cuál es la frecuencia que conviene de sesión y qué temas tratar. Eh, y sí seguro eh, una formalización o, o un retomar el funcionamiento sistemático de la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones. En relación a lo que, bueno, con una lectura de lo que se hizo en 2018 y entonces intentando avanzar en esta misma línea de desarrollo institucional de ISEF en clave universitaria, para este año proponíamos tres o cuatro cosas. En principio, una actualización de documentos institucionales que ya en el cierre del año pasado nos parecía que quedaba en evidencia de que estaban haciendo agua o de que habían sido muy buenos insumos para iniciar algunos procesos, pero que ya también habían demostrado cierto límite eh, como el documento que organiza la enseñanza de grado en ISEF, document el documento de estructura de los departamentos académicos, a su vez proponíamos el año pasado, no logramos iniciarlo, el proceso de actualización del organigrama TAS y, el actualiz y una actualización de los documentos que organizan la política de formación de grado y, y posgrado. Eh, Menciono algunas cosas muy generales con, con cada uno, pero eh, si nosotros nos vamos a proponer eh, reorganizar la oferta de formación e integrar la, la, formación de ofer la, la oferta de formación de grado de la institución, al mismo tiempo esta idea de cómo organizamos la enseñanza empieza a ser bien importante de, de, de revisarla. Pero también por otras cuestiones, eh, si nosotros pensamos eh, que... ...tenemos que ir hacia la eliminación de las restricciones en el ingreso en Maldonado o en Paysandú ...para 2020, 21 y 20 respectivamente... ...necesitamos dar herramientas a nivel local para que se tomen decisiones. Quiero decir, si vamos a proponer un, armar un plan de, de desarrollo de ISEF en cada uno de estos cenures... ...necesitamos poder adaptar eh, las decisiones institucionales a una escala local. Yo llevo un ejemplo tonto pero que es cotidiano... Eh, en Maldonado donde me toca dar clases nosotros hemos definido que los grupos reducidos eh, que la enseñanza se organizan grupos masivos o grupos reducidos y esos grupos reducidos tienen 50 estudiantes bueno esto está bien para cuando un salón tiene 60 aunque también parece como un límite un poco ah, posible de ser revisados pero seguro nos pone un límite increíble cuando el salón tiene 40 eh, cupos 40 lugares. Y, y el, al día de hoy tenemos un límite al momento de ir a plantear la Bedelía en Maldonado, decir, bueno, nos interesa inscribir o, o abrir un, un grupo para dictado de la unidad curricular X para 50 estudiantes y ponerlos en el salón que tiene 40 lugares, porque Bedelía no nos permite esto en Maldonado, pero al lado hay un salón que tiene 60. Y, y digamos, si no tenemos ningún margen de, de flexibilidad para que a nivel de comisiones de carreras locales esto pueda decirse, ah bueno, pero si nos interesaba esto, capaz que 40 y 60 terminan sumando 100 de la misma manera. Lo llevo a un ejemplo súper concreto y que parece tonto, pero porque me parece que son de alguna manera los límites que este mismo documento de organización de la enseñanza tiene. Que es un muy buen documento que nos ha permitido mejorar en algunas cosas, y que esas mejoras estaría bien no perderlas, pero que a su vez me parece que en esta misma línea de pensar escalas de organización del trabajo locales que tengan una mayor capacidad de resolución, algunas cuestiones de este tipo se tendrían que poder flexibilizar, al mismo tiempo que tendríamos que poder integrar el pensamiento de la oferta de licenciatura, tecnicaturas en general, este, que este mismo documento intenta organizar este mismo documento fue la base para la proyección del documento de estructura de departamentos académicos, que además tiene algunos límites este mismo documento porque en su momento no logramos que incorporar a la situación del de Centro Universitario de Rivera, por ejemplo, o no logramos que incorporar a la oferta de tecnicaturas o de guardavidas. Y hoy tenemos una estructura de cargos de los departamentos muy buena, eh, como primer insumo, que tiene algunos errores, pero tiene algunos límites, eh, también, y que por lo tanto también en la medida en que se reorganice el documento de y la organización de la enseñanza o se actualice, también va a tener sentido revisar este otro documento en cuanto a la actualización del organigrama TAS creo que es por todos y por todas conocido eh, la, el grado de desactualización que tenemos en cuanto a eh, si la institución se va a proyectar crecer X, ¿Cuál es la estructura técnica administrativa y de servicio que vamos a necesitar para dar sostén a esas proyecciones institucionales? Por lo tanto, si bien hay un avance importante en ese sentido, diría, en la medida que también las propias proyecciones institucionales se van actualizando, tendríamos que lograr acompasar las proyecciones en este nivel. Pero más allá de eso, también tenemos una situación hoy de bastante bastantes debilidades en el cubrir cargos que la institución necesita no para sus proyecciones a futuro, sino para su funcionamiento actual. Desde dirección lo que estamos proponiendo es que podamos, por un lado, actualizar cuáles son las estructuras que necesitamos a largo plazo, cuáles son las estructuras que necesitamos hoy, que veamos cuáles son de, esos, eh, de esas necesidades la, ...lo que hoy tenemos cubierto y la forma en la que está cubierto... ...y que entonces podamos discutir cuáles son las prioridades institucionales... ...para seguir mejorando. También, evidentemente, me parece que es bien importante reconocer... ...que se mejoró mucho en los periodos anteriores... ...en cuanto a las estructuras técnicas administrativas y de servicio. Pero bueno, ahí creo que el, lo que todos creo podemos acordar... ...es que la propia dinámica de crecimiento institucional... No, ...nos enfrenta a nuevas necesidades por mencionar una que es evidente y se continúa con lo que decía antes, eh, en las proyecciones institucionales no estaba eh, el, en el documento de estructura institucional, en el documento de organigrama técnico-administrativo de servicio, una estructura de gestión ni académica ni administrativa de eh, la oferta de posgrado. Necesitamos actualizar cuáles son las estructuras técnicas, administrativas y de servicios que se necesitan para ofrecer posgrados. Hoy, que ya tenemos y las que deberían haber en el corto plazo por lo tanto de nuevo me parece que nos debemos una discusión para actualizar esto y a su vez para definir prioridades que nos permitan progresivamente ir acercándonos a eso este último punto lo estamos poniendo y es casi como un deseo de que suceda y un no saber si vamos a llegar pero lo decía antes eh, la, bueno, la irrupción de la maestría viene a poner un nuevo nivel de formación de posgrado que nos que sería deseable que nos haga revisar esta articulación entre el grado y el posgrado. Eh, pero sobre todo desde dirección, lo que hemos venido sintetizando o sistematizando es un poco esto de tener que ver cómo hacemos para darle continuidad a las ofertas de formación, continu continuidad de formación quiero decir, eh, en el reconocimiento de la necesidad de formar para el ejercicio profesional y, para, y de, de formar para la producción de conocimiento eh, al mismo tiempo asumiendo que cuanto mayor integración haya entre estas dos dimensiones, ideal. Pero esto de actualizar los documentos que organizan la política de formación de grado y posgrado, de lo que trata o lo que viene a proponer es un poco esta cuestión de, bueno, discutamos cuál es la oferta de formación que querríamos tener en la institución hoy a futuro y ver cómo las articulamos unas con otras. En relación al proceso de evaluación que iniciamos el año pasado, estamos proponiendo finalizarlo. Esto estaba también de acuerdo, esto estaría de acuerdo con las previsiones que, que se hacía desde la comisión de evaluación y acreditación a nivel central eh, de que el plan, el, el proceso de autoevaluación iba a durar aproximadamente un año y eso tendría que cerrar eh, a mitad de este año, durante el primer semestre, la comisión gobernada va a seguir trabajando para esto. Eh, pero a su vez una etapa que también está previsto o estaba previsto en el llamado y que le da continuidad a ese proceso de evaluación institucional es la creación de una unidad de evaluación institucional que entonces corresponde, entendemos, que se conforme y se ponga a funcionar en el segundo semestre de este año. Creo que todos... Todas también han escuchado mis obsesiones sobre la necesidad de seguir este, teniendo información afinada en relación al presupuesto institucional. Esto lo hemos podido trabajar, yo creo que de muy buena manera, con la unidad de gestión presupuestal eh, y en el vínculo con contaduría Central. Eh, por primera vez, el año pasado, la comisión directiva pudo darse una serie de instancias de discusión la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones y después la Comisión Directiva para la aprobación de una proyección de ejecución presupuestal para un ejercicio siguiente eh, más allá de que la directiva ya había aprobado en, en, en años anteriores algunas cuestiones en relación a esto, pero, pero sí lo que logramos fue fortalecer un poco el proceso de discusión colectivo eh, esto fue presentado también a contaduría a nivel central y fue visto de una muy buena manera fue recibido de buena manera, lo que estamos proponiendo en este caso entonces es, por un lado, el fortalecimiento del trabajo de la Comisión de Presupuestos, Gastos e Inversiones y el seguimiento de, de esa propuesta de ejecución presupuestal que aprobó directiva y al mismo tiempo reconocer que esto es algo que tiene que tener continuidad y entonces tenemos que darnos estas mismas instancias de discusión para la elaboración de una propuesta de ejecución presupuestal para 2020. Eh, yo creo que si logramos hacer todo esto, eh, vamos a... Vamos a terminar el año bastante cansados y cansadas, eh, seguramente. Pero preferimos hacer un plan o una propuesta para 2019 que sobre todo sea ambiciosa y que en todo caso no lleguemos a octubre y noviembre y digamos, ¿y ahora qué más nos queda por hacer porque ya hayamos cumplido todos los objetivos? Eh, reconocemos que es muy ambicioso el, el intentar poner en funcionamiento en simultáneo además todas estas cosas y lo digo una vez más porque en realidad en este caso ya no va a ser un reconocimiento de que esto ha venido sucediendo colectivamente, sino un pedido y una propuesta de que eh, estas propuestas de priorizaciones sean discutidas y complementadas o modificadas por la institución en su conjunto. Entonces es una invitación y un pedido a complementar y a modificar esto. Eh, si esto no lo hacemos colectivamente como ISEF, Seguramente no sea posible hacerlo y lo decía al principio, es casi inevitable esta, eh, este relato en primera persona, pero el empezar eh, los nuevos años, mal o bien, ponen esto sobre la mesa de para qué o por qué eh, tiene sentido proponer que una institución universitaria pueda eh, plantearse estos desafíos. Creo que lo que ISEF ha venido haciendo en estos años y el reconocimiento que ha venido logrando en la universidad en su conjunto y la apuesta por una construcción institucional, hace que todos estos objetivos tengan sentido. Para la dirección, por lo menos este es el planteo, eh, hay un proyecto institucional que vale el esfuerzo y que seguramente el cansancio de fin de año también nos encuentre en la satisfacción de haber logrado varias de estas cosas. Pero de nuevo, eh, el desafío grande no es el plantearnos que estos objetivos tengan sentido, sino el traducirlos en acciones que puedan ser apropiadas, eh, puedan apropiarse eh, los colectivos que componen los distintos espacios institucionales. Eh, desde dirección de nuevo, eh, la invitación es a que podamos seguir apostando a la construcción de un proyecto institucional que nos exceda como dirección a este periodo de gestión, y que lo que nos permita sea el plantearnos qué ISEF queremos dentro de 15 o 20 años. Suponemos que estas proyecciones para este año pueden aportar en ese sentido y bueno, ahí nos veremos trabajando en distintos espacios durante todo el año. Yo les agradezco que hayan venido y que hayan escuchado. De nuevo, tiene sentido esto si no queda acá y si distintos colectivos después pueden recibir a la dirección para discutir sobre esto y decir por acá no, por acá sí, o por este otro lugar sería mejor si agregamos además esto otro. Eh, queda hecha la, el pedido de que nos reciban como dirección a los distintos órdenes y a los distintos actores de la institución. Así que de nuevo, muchas gracias y seguiremos conversando sobre esto mientras brindamos ahora en unos minutos. ¿Sí? Muchas gracias.